Hola, un saludo a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, hoy nuevo escenario, no vamos a repetir más veces Vietnam sin ahí esta vez, un escenario que me gusta bastante hoy salimos con tanques alemanes un de 6-0 es el que marca aquí el Jet Panther y en breve vamos a comenzar recordaros que a todos los que veis el canal y no tenéis ningún escuadrón si queréis formar parte del escuadrón babies abajo en la descripción en los comentarios tenéis el enlace a discord y nada, os invito a uniros bueno empezamos Para hacer. Este escenario particularmente cuando partimos desde arriba, yo personalmente me gusta ir siempre a C, sin embargo justo cuando partimos desde abajo, otras veces nos toca pues desde ahí, pues me gusta ir hacia A, sobre todo con un tanque rápido y si no incluso a B, pero cuando partimos desde arriba nunca me gusta ir A a ver, o a, a, a estas demasiados puestos, si no tienes que dar la vuelta como están haciendo algunos compañeros por ahí bueno vamos a centrarnos, hemos llegado aquí prácticamente, frente de b por ahí es, ahí se ve un poco más de actividad Alguno subirá por la cuesta no lo sé no aprovechar siempre por ejemplo ver, os habéis fijado ya automáticamente el control de ajuste de la mirada lo pongo a 550 siempre un poco más la zona b ahora mismo la tenemos a 510 pues ya sabéis siempre un poco por encima, es mi recomendación para no quedaros corto porque muchas veces aunque parezca que están bien, puede ser que esté un poco más atrás, unos cuantos metros. venga se está marcando alguien. Bueno, están tomando, ver se están acercando varios vehículos. Enemigos. Bueno, ahí salen ya proyectiles volando. C, lo estamos tomando. Bien, por lo menos el flanco parece que está cubierto. Importante. ahí tenemos a un colega, ¿quién es este? lado. vaya, ah, fallé. se escondió antes, bueno ahí está, ya te, lo estoy marcando, ahí está, que sepa todo el mundo que tenemos ahí a ah, un contrincante, bueno, sigue esperando vaya hombre, Bueno, ese justo ha caído, justo antes de llevar ese tanque ligero, pero vamos, lo que es el que nos interesa, ese carro sigue estando ahí, ya me ha visto Voy un poco más hacia atrás ahora me verá menos con todo el humo que hay justo ahí ese cazacarros que ahora tira su bengala viendo que el tiger ese ha caído este sigue disparando con la ametralladora a ver si me localiza un cazacarros y un tanque medio es lo que yo veo ahora, me marcan mis compañeros la iniciativa la hemos perdido, bueno a ver si la podemos recuperar, C sigue siendo nuestro desde aquí no la acertaría, me tapa el Tiger, bueno vamos a abrirnos un poco, ajusto desde aquí me he ido un poco hacia atrás, así que ajusto 700 150 más o menos, estaba. Me ahí está, venga vamos, oh, casi te doy, porque siempre que disparo aparece uno Podría esperar el siguiente disparo. Venga, vamos, vamos. Bien, listo. Perfecto. ¿Qué es el cazacarros? Un blanco. ¿Puedo? ¿Quién hay ahí? Está marcando. A ver. Vaya un Sherman Está un poco más cerca. Aquí me ha disparado. Impacto tengo justo uno ahí, ahí está, ahí lo veo, un poco más a la izquierda, ahí está, justo donde ha caído esa bomba, ahí delante tengo, ahí está el tío, ese es el que me ha dado, casi me pilla de flanco, de, de, de lateral, me podría haber destrozado, ahí está, este sí este, este, este, este se esconde mejor, lo tengo justo debajo, ahora sí lo veo con el visor de artillero pero antes solo con los binoculares venga, vamos a ver ah, se esconde no, parece que mis compañeros lo tienen a raya pero sigue el tío estando ahí ahí está, asoma el cañón dispara, venga, sigue Venga, hay compañeros míos que se están acercando a dos tanques pesados vaya, tenemos un tanque ligero en el punto de aparición, en el mío, no, justo en el otro en A3 ahí lo tenemos, vale, se ha colado ahí, tanque ligero este parece que ha caído, parece que sí bueno, se están acercando a mis compañeros, vale, estamos perdiendo C, no había nadie nadie, nadie, pasan C, pues eso, un S 2 se me acaba de coger bueno, ese pues dos 208 milímetros, prácticamente o 192 prácticamente de esa distancia me destroza. El Jack Panther no tiene. no tiene un buen blindaje. A esas distancias, ni siquiera el vendaje inclinado ante mi S2 tan cercana, no puedes hacer nada. Venga, vamos con el Panther, uno de los dos que tengo. aviones oigo aviones pero me parece que no es nuestro bueno estamos tomando B, cojonuto aquí con cuidadito venga ese y ese 2 sabemos que está ahí y posiblemente quizás alguno más esperar un poco, Hay que ser impacientes, quizás estén esperando a que alguien aparezca como siempre ahí a por c y algún campeo te está esperando justo en la vuelta de la esquina. Bueno, se dispara, no sé de dónde ha venido. Un compañero se está arriesgando. Bueno, adelante. Lo haces muy bien. No, no sé si te estás arriesgando demasiado todavía yo no lo no veo claro pero bueno, quizás ya sea el momento de, de acercarse bueno, pero de todas maneras no vamos a cometer el error de ir los dos por el mismo sitio los dos juntitos en fila al matadero vamos a, a ir por el flanco derecho tengo aquí un tiger que está disparando hacia hacia B, que la están tomando ahí está el amigo, muy bien muy bien y el IS-2 tiene que estar por aquí bueno vamos a echar un vistazo a B, me cubro con las rocas mi compañero está tomando C no veo nada por aquí, no veo nada ese es el de antes, el otro murió aquí en B parece... Están tomando, voy a estar justo detrás de esas rocas. Tengo a dos compañeros allí. Bueno, vamos a encargarnos de esta parte. Compañero. Ah, mira, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, ¡Oh, sí, es mi amigo. Míralo. Ah. Venga, ¿qué te he visto? Te marco. Venga, vamos a por él. Vamos rápido. Venga, venga, venga, vamos. déjamelo a mi Tiger. Tenemos una cuenta pendiente. Pues vamos a ver. Va, ese ha caído. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, vamos, vamos. Venga, venga, vamos. Va, ahora tenía 750. Venga, vamos, a ja, 250, ahora, ahora, venga, vamos, rápido, da tiempo, da tiempo. Venga, vamos. Bien. Listo. Bah, el primer disparo. Lo tenía ajustado a 750. Al estar pendiente de la zona B. Y ese disparo me salió alto. Bueno, quizás a lo mejor hubiera rebotado, pero bueno, el segundo disparo a 2.50 ha ido cojonudo y del sitio. Hay avioncitos. Bueno, empezar los aviones, a darnos la lata. Estamos perdiendo por tierra, estamos ganando, pero por aire estamos perdiendo la partida. Venga, vamos a volver, Bueno, voluntario. Vamos. Muy bien. Ahí está. Cazacarros americano. M18. Mucha prisa llevas tú venga, venga, venga, venga, venga, vamos vamos a tomar C hay unas bombas por ahí, por si alguno viene por aquí listo, ¿eh? hemos conquistado C, venga, vamos zona de artillería, evidentemente nos tira las bombas encima mucho avión oigo por aquí demasiado avión bomba vaya justo al lado si antes lo digo bien ha sido listo bueno vamos a salir con el otro panzer si una vez que conquistas la zona lo que debes es largarte lo antes posible y no quedarte mucho tiempo ahí ese ha sido mi error sobre todo cuando ves. Venga, vamos por este, no le voy a dar. Cuando ves que la superioridad haría otro avión, macho, venga vamos, ya te digo, no bueno, le da un poco. El aire lo hemos perdido. Tierra parece que vamos ganando. Venga, hacer la estamos otra vez perdiendo. Evidentemente no hay nadie ahí defendiéndola. nos caímos este era uno bien, bien cuando te fila, este no te deja ¿eh? este ya por lo menos este era un caza, este ya no tiene nada que tirarme encima solo disparos no, el panther más o menos suele aguantar bastante bien, este tipo de ataques Ahora un tanque más ligero ya están tomándose vamos de pasito Pasito, ¿quién será? Fuerzas han tomado una zona. Vale, ya se lo he visto. El pájaro pues estar en cualquier sitio. Incluso eso que acaba de reventar puede ser el pájaro. No, Tengo un compañero mío, tanque medio. Parece que está. Ah, ahí, tanque ligero. Está marcando un tanque ligero justo cerca. En la zona C, que puede ser el que la haya tomado. Me fío menos. Esto tiene pinta de ser un campeón brutal. Pero vamos. Hay que arriesgarse. Esto está. Ahora mismo a Garacruz. Cruz. Ahí, eh, prácticamente, bueno, parece que ellos se están perdiendo ahora mismo el terreno. Bueno, dos son las conquistadas si y conquistamos C yo creo que ya esto ya será definitivo. Bueno, mi compañero está tomando C. Muy bien. Ah, le podía haber pillado antes. Es que no paran los aviones de machacar. No paran. Más gente tomando C. Venga, vamos a adelantarnos un poco. Otro avión. Ah, nos llevan fritos. Muy bien, vamos por delante. Venga, yo creo que esto ya está hecho. Madre mía, con los aviones. Vamos arriba, muy arriba. Ya, imposible ya, demasiado tarde. Hay que pillarlos bajando. Ah, ese tiro bomba, madre mía. De milagro, venga, no Pablo, de oír aviones. Siguen, venga, venga ahí, venga disparando. Venga, poco a mí, a ti te va a costar más trabajo. Como no me tires un petardo, me parece a mí que así solo me haces cosquillas. Venga, otro avión. Venga, venga, vamos, vamos. Bueno, me deja tocado. Me reparamos prácticamente esto está hecho. Venga, recargando, reparando. Hay un compañero tanque ruso. Listo, liquidado. Perfecto. Sefri Misión cumplida. Séptimo en el equipo. 21.327, bueno tampoco ha sido barato. Bueno, las veces que se gana y las veces que se pierde a vez hemos ganado os espero que os haya gustado el vídeo, no ha sido de lo más espectacular otras veces hemos tenido partidos más movidas pero bueno, siempre os pido el like, muchos likes a lo mejor manera de poner el canal y nada, os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción para juntaros si queréis a para los nivis en el discord y nada esto ha sido todo nos vemos en un próximo chao